titanes del equipo de Corsarios, tenemos al número 3, Aydar, que le mandamos un saludo muy afectuoso, y a toda su familia, también a su hermano que está jugando ahí, tenemos al número 15, que es Derek, y al número 8, Santiago, al número... el número, parece que número 13, que también es Santiago, ya él. En la parte de Mexica, centro capitán capitanes al número 10, 83, 30, el número 1. Tenemos el encuentro de capitanes en este momento. Que la recibe el número 24 les parece que queda cerca de la yarda 25. Entra el equipo de Cortarios para la primera mitad de este encuentro. Como coreback tenemos al Ayra, Aidar, al número 6 de corredor, que es este Ángel, número 8 número 4 de receptores. Saca la jugada, es una carrera por el centro. En un avance, de un par de yardas, tendrá segunda oportunidad. Segundo y siete yardas por avanzar. a Santiago, como, como receptor el el 4 Eric número 24 Miguel saca la carrera la, la semana, 7, 8. número 8 Santiago, me parece que en este platillo llegaron a la yarda 5 llegaron a la 5 yardas, la tercera, la y 5 la línea ofensiva, tenemos al número 72. Saca. Movimiento del número 24, saca la jugada. Lanza el pase. Y es interceptado. Sigue la carrera por el número 85. Cerca de la carga de 7. La... Me parece. Mientras la ofensiva de Chica para su primera jugada de este juego. La primera oportunidad, 10 yardos por avanzar. Saca la jugada, es una carrera. Tiene el número 13 y parece que ya tiene el primero y 10. Sigue moviendo la pierna. Tiene el primero y 10. los calentas. 10 yardas por avanzarse la dan a su corredor el número 24, sigue moviendo las piernas hace algunos cortes, tiene el primero y 10 parece que no va a notar, pero tiene el primero y gol primera y gol para el equipo de Mexica hay un pañuelo en el terreno de juego Desde que se el equipo. Ahora es primera, primer siete, me parece. Saca la jugada con el corredor. Parece que se lastimó un jugador. Esperemos se encuentre bien. Ya entra el equipo médico a, a revisarlo. Sale del campo el jugador número 10. Esperemos si encuentre bien. Sale asistido por sus coaches. Segundo down. Segunda el gol. Me parece que son solo dos yardas por avanzar. Touchdown de Mexicas. Anotando los primeros seis puntos de este encuentro. El, la conversión no es buena, aún así logra dar los primeros seis puntos. Marcador actual, 6 puntos. Me Mexicas 6 puntos contrarios. Reina sala, Miguel pasa a la jugada 30. Oh parece que que se queda por esa yarda. En la línea ofensiva de Cortárez se nos acerca: 54, Mateo, 56, Jacobo, 72, Isaac. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Por el maca acomoda. Corredor cerca la jugada. En el juego, muy bien asistido por su. por su minero ofensivo, número 61 también. Aún tienen el primero y diez, muevan las cadenas. Primera oportunidad, diez charlas por avanzar. Dos receptores del lado izquierdo, doble, cerrado, derecho. La jugada lanza el pase, y es completo con el número 8, Santiago. Parece que en esta, en esta ocasión, logra tener una yarda, segunda. segunda y nueve yardas por avanzar, misma formación. 5 lineros presionando, sacan la jugada pensaron que iniciaron el balón, pero ya, ya habían terminado la jugada tercero y yardas por avanzar tercero y ocho yardas por avanzar Misma, misma formación, dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho, saca la jugada pone el ya para atrás, tiene presión de el pase, es completo con el número 6 en esta ocasión sacaron atrás de la vida de golpeo, no, me parece que no es la cuarta oportunidad ¡Vamos! y largo por avanzar, parece que son 13 yardas. saca la jugada lanza el pase corre back viene al hombre parece que el pase salió muy alto muy se adelantó el pase no llegó el jugador tendrá tercera oportunidad el coreback la picha número Se queda cerca de tener el primero y diez la cuarta oportunidad quedaron una yarda de tener el primero y diez cuarta oportunidad cuarta y una sola yarda por avanzar parece que entran los equipos especiales pero 真的<音> por avanzar links del lado derecho saca la jugada lanza el pase el coreback va queda poco un poco alejado el balón en esta ocasión nuestro metrás cuarta oportunidad tercera oportunidad tercera oportunidad, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho, tercera y 14 yardas por avanzar, Saca la jugada, tiene presión el core, vacas hace algunos cortes, y sí, está clavo. la defensiva, la cuarta oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Mexicas. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. el pase, es completo con el número 15. Hasta algunos cortes, se quita algunos cumbres, sigue moviendo las piernas. ¡Y parece que hay un pañuelo en el terreno de fuego. Y se recibe la primera oportunidad, ahora es primera y ¿no? para la misma formación. Dale, la jugada se la dan a su corredor. Y la defensiva se cierra permite un avance no segundo y largo por avanzar ahora son trip del lado derecho la, CP, la termina parece que la termina siendo presionador lanza el pase de coreback lejos el pase la tercera oportunidad tercera oportunidad y largo por avanzar Sacan la jugada, se la dan a su corredor Mueve las piernas Se quita un jugador, sigue los bloqueos tiene el primero y diez, muevan las cadena Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto Primera oportunidad y el avanzar Doble de lado izquierdo, doble de lado derecho Cuatro defensivos presionando. Lancer pase, es completo con el número 15, hace algunos cortes, y a algunos hombres, tiene el primer ¿Tiene Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación. Lancer pase, vuelve a tener el número 15, Tiene algunos trofeos. Vuelve a tener el primer interés mucho más. Claro. en la yarda 29 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar misma formación por el equipo de visitas Acá en la jugada, se la dan a su corredor segunda y cuatro yardas por avanzar Acá la mañana, cancela con el personal de Tiene el primero y diez, mueva la espalda. Primera oportunidad, que carga por avanzar. Doble de lado izquierdo, un receptor del lado derecho, dos corredores. La parte de la ¡Ah, completo con el dolor, se sigue moviendo ¡Ah, sí! ¡Ah, la Parece que viene el primer gol Sacan la jugada Se queda menos de media yarda De tener el touchdown Vendrá segundo down del lado derecho hace personal Aydar, parece que en esta ocasión la defensiva se cierra no permite ningún avance mañana hacia la línea del golpe de la segunda segunda y 12 yardas por avanzar misma formación saca la jugada lanza el pase y es completo tiene el primer 10 sigue volviendo las tierra Se lo voy de. <risa> primera oportunidad 10 yardas por avanzar. <risa> Lanza el pase el pase el pase el pase el pase el pase el pase el pase el pase el el para atrás, danse el pase, que es... Mete en un manotazo al balón. La tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 10 años por avanzar. Doble de lado izquierdo, doble de lado derecho. Así que hay movimiento de la defensiva. Danse el pase. No va a ayudar. parece que es un contra de la ofensiva. Hay dos castigos. de los castigos será tercera y cinco yardas por avanzar. En la formación, no hay movimiento del lado de la ofensiva, se movió el número 15. Tercera oportunidad, triple del lado izquierdo, Saca la jugada, lanza el pase, lo tiene su este corredor, número 7, avanza un, un par de yardas, pero no va a llegar al primero y diez, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y nueve yardas por avanzar. Misma formación, drips del lado izquierdo. Hay un tiempo fuera, perdido por el equipo de Chica. ¡Sí! ¡Sí! Cuarta oportunidad, nueve yardas por avanzar. Misma formación. ¡Sí! ¡Sí! Movimiento de la defensiva el pase y es completo se queda alto al, al receptor Va a tener un doble a Aira, Una cuarta oportunidad, cuarta oportunidad, mi transformación. algunos movimientos pero no va a llegar ¿hay un castigo en el terreno de juego? Español en el terreno de juego? ¿No primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de mexicas saca la jugada, la tiene presión el coreback, lanza el paso y parece que... parece que la recuperó el equipo de Rosario, a ver qué indican los oficiales. Pase, es completo con el número 8. Sigue moviendo las piernas. Se queda cerca de tener el primero y 10 Vendrá segundo down. Segundo down, misma formación. Segunda y tres yardas por avanzar. Se echa para atrás. Aidaar, lanza el pase. Pase completo. Estró muy bien ese. esa ala defensiva. Como se el Turevac. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad, mismas yardas por avanzar, misma formación. Sacan la jugada. Se la dan a su corredor, pero hay un pañuelo en el terreno de para la jugada. Tercera oportunidad, ahora es tercera y siete después del castigo Misma formación Saca la jugada Entre el número, el número 99 Tiene que lanzar el balón rápido Por poco le cachaba el número 5 Pero va incompleto. completo, la cuarta oportunidad El oficial indica que restan dos minutos de juego este partido Para el llegar al medio tiempo Cuarta oportunidad. Parece que entran los equipos especiales. Cuarta y siete yardas por avanzar. Como pateador tenemos al número cero, que es Enrique. Y lanza el pa de pase. Una jugada sorpresiva, pero... Parece que no se... Claro, mira, mira, mira, mira, mira, defensiva, esa es la que estamos viendo, que se termine así mientras que tercera cero por por avanzar largo por ya para que el cerco el pase. Por poco es interceptado por el, por el número dos. Por poco es interceptado esta cuarta oportunidad. Pase, Ay, este es el número 24, el completo. Le cayó el balón en sus manos a este es el número 24, Miguel. Queremos que para la próxima jugada la pueda atrapar. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, no hay más yardas por avanzar. La misma formación. Hay muchos jugadores defensivos en esa área es tercera oportunidad tercera oportunidad 10 yardos por avanzar saca la jugada, la hace personal Aydar. en esta ocasión entran los defensivos y lo saquean justo en la línea también hay un jugador de físico ya entran los equipos, ya entra el equipo médico a revisarlo. Esperemos que se encuentre bien el jugador. Sale del terreno de juego el jugador de Mexicas. Con esto nos vamos al medio tiempo. Iniciamos el segundo, el tercer cuarto que recibe es el equipo visitante El jugador que va a patear es el número 15 En el club. Cerca de tener el primer día, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y solo una yarda por avanzar. Personal, Aida sigue moviendo las piernas, se quita un gol de se quita otro y se tiene el primer 10. Muevan las cadenas. Hay un jugador lanzonado, el número 43 del equipo de Mexicas. Ya entra el equipo médico a, a revisarlo. Esperemos se encuentre bien. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar formación, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho movimiento del número 24 termina siendo la personal el número 3 adelante, un par de yardas vendrá segundo dado segundo y siete yardas por avanzar misma formación Entra entre los defensivos y taclean atrás de la primera del torpeo. y la segunda oportunidad, tercera oportunidad tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar misma formación saca la jugada, se echa para atrás el cuero, tiene presión lanza el pase y es pase completo hay un pañuelo en el del terreno de fuego porque parece que no había ningún hombre cerca El castigo, sacan la puntada y queda aproximadamente en la yarda 47. 42, me parece. Primera oportunidad cercana por avanzar. La entrada, las el completo vendrá segundo dado. 2 de demasiado... por... la doble, terrado, derecho Saca la jugada, lanza el pase Y pase el completo Tercer down Tercer down, 10 yardas por avanzar Se va a lanzar el pase y es completo. Y tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, que se La que personal el número uno. Tiene el primero y diez. Y mucho más. Pero hay un pañuelo en el terreno de juego, veremos a ver qué indican los oficiales. Después de los castigos de un primer me parece que son cuatro yardas para tener el troncho de conversión, tiene presión el gol, de la el pase y es completo parece que hay un jugador que, que se lastimó del equipo de pesca ya entran a auxiliarlo ya entran a auxiliarlo me parece tiene una patada del el marcador actual es 22 puntos pesitas, 2 puntos corsarios. Regresale, regresale. Regresale, regresale. La recibe Santiago parece que un poco se le iba el vallero golpe. Intenta tomar la banda, pero. Sacan del terreno de fuego y se queda enrolando. Cerca de la yarda. Parece. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para contrarios. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Sacan la jugada, lanza el pase. Es bloqueado por el número 99 Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. La formación sacan la jugada de la zona asesorador intenten por el centro hace dos par de yardas pero lanza a y es en contra del corral segunda oportunidad de 15 cargas por avanzar y misma formación sacan la jugada tiene presión y la termina siendo personal el core va a caer Recupera algunas yardas. La tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 12 yardas por avanzar. Misma formación. Saca la jugada, se la lanza el pase. Es completo con el número 4. Tiene el primero y 10 y mucho más. Muevan las cadenas. La jugada que nos dio Aida, el receptor número 4 de la línea ofensiva, que ayudó a que realizara la jugada. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, misma formación para el equipo de Corsarios. Saca la jugada, lanza el pase, es completo con Santiago. Segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar. Misma formación. Saca la jugada, la hace personal aidar. En esta ocasión se cierra la defensiva y parece que no permite ningún avance. Vendrá tercera oportunidad. Jugador caído. Hay un jugador lastimado, número 54. Ya entra en el equipo médico. Esperemos se encuentre bien. No, el Aisha está en el 72. Ah, el de Mateo. Sale del campo Mateo. Es auxiliado por sus coaches. Esperemos que se, se encuentre bien y pueda recuperarse para entrar nuevamente. Segunda oportunidad: 600 Mucha presión, el coreback Aydar está lastimado. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. ¡Arriba, mi niño! Se le en el aire. Vamos a Aidar. Venga esperemos Aida, reto, ¿no? No salió, no salió, ya está el equipo médico Parece que el castigo fue en contra del de equipo visitante. Se tiene que parar, se tiene que parar, se tiene que parar. ¿Sí? ¿Con ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ir a Vamos a ver... en el partido. La primera oportunidad de este esta jugada dando un al último cuarto al cuarto cuarto Saca la jugada lanza el pase tenía el balón en sus manos pase completo, venga la segunda oportunidad segunda segundo down las mismas yardas por avanzar dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho la jugada, las de completo completas, parece que era completo, pero llega a tiempo, Inman hasta tremo, la tercera oportunidad, tercera oportunidad, mis vallardos por avanzar, del lado izquierdo, la, la, la jugada, con el coreback las el Paso completo, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, entran los equipos especiales. Yo, si vale, a los... A usar el ovoide. Oportunidades 10 charlatas por avanzar para el equipo de Corsarios. Sacan la jugada. Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego. Y Es en contra del equipo local, Corsarios. Ahora es primera oportunidad, primera y quince. Después del castigo en los controles. Ahora tenemos al número 4. Sacan la jugada, se lo dan las corredoras, algunos movimientos, pero los defensivos estaban ya. Tenían visto al hombre. Pero dan un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué quita los Ahora es en que contra del equipo. De se repite la primera oportunidad ahora es primera y 10 yardas por avanzar sacan la jugada se lo dan a su corredor la segunda oportunidad segunda oportunidad nueve, sacan la jugada Si vuelven a cerrar el, los huecos. Tercera oportunidad, saca la jugada La personales este el número 4 mueven las piernas, todos dos se dejan saquear Se queda cerca de tener el primer 10 y La jugada del Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar. la jugada Una patada que llega a la llama 40 al español en el terreno de juego pase interceptado en la segundo down. Segunda y las 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Y hace personal el número 4. Tercera oportunidad. 5 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. De la semana número 5. Los vuelven a, a, a tacnear puntualmente, permiten solo el avance de una yarda, me parece, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Pero se alcanza a lanzar el número 20 queda en la yarda 45 ¡Vamos, Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Saca la jugada con su corredor, hace algunos cortes Se quite algunos hombres Tiene un avance de un par de yardas me parece Hay un pañuelo en el terreno de juego en contra el equipo visitante primera oportunidad por el primer el muy largo por avanzar un poco más de 20 yardas de la izquierda de personal el coreback que se termina y número 0 Enrique segundo down se la pilla a su corredor En el terreno de juegos, parece que es en contra, sí, es en contra del equipo de Se repite la segunda oportunidad después del castigo. Trips de lado izquierdo, la jugada. Lanza el pase, parece que es pase completo. La tercera oportunidad de oportunidad parece que son 20 y ya no se más dobles doble lado izquierdo, doble lado derecho saca la jugada y pase parece que era completo con el número 31 pero se le va de las manos se le trambalea es la cuarta oportunidad cuarta oportunidad parece que entran en los equipos especiales 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sacan la jugada, se la dan a su corredor. Sigue los bloqueos. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Gran jugada de la ofensiva. De la línea ofensiva también te ayudó a realizar esta jugada. Tener segundo, primera oportunidad oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho sale la jugada la hace personal el número 4 los defensivos bajan a tiempo me parece que taclean atrás de la línea de golpeo la segunda oportunidad segunda y 11 yardas por avanzar Doble este lado derecho Dale la jugada, la gana a su corredor, pero la defensiva se vuelve a cerrar y no permite ninguna yarda. La tercera oportunidad. Tercera oportunidad y 12 yardas por avanzar. Misma formación. Sacan la jugada, lanza el pase. Es incompleto, Iba muy largo. La cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Parece que entran los equipos especiales. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de empresarios. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. sacó y lo, lo tomó del casco. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar por el equipo de Mexicas. Saca la jugada con su corredor y con buena jugada y parece que tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Entonces de lado izquierdo, toque de este lado derecho. Uno. La ciudad, el pase el número 19 es completo Baja el número 24 el Tiempo para atacar Y Kingman Igualmente Segunda oportunidad Si no ya nos vas a sacar la jugada Parece que tiene el primero y gol. Primero y gol. Son cuatro yardas por avanzar. Hay un pañuelo en el terreno de juego. oportunidad casi 10 yardas por avanzar es una reversible se la dan al número 30 sigue moviendo las piernas parece que se quedó antes de llegar salió la segunda oportunidad segundo y gol dos yardas por avanzar saca la jugada se la da número 24, entra por el centro touchdown hay un español en el terreno de juego parece que fue después de que terminó la jugada el pase es incompleto ¡Esta! Esa patada, damos por terminado este encuentro. El marcador final es de 28 puntos mexicas 4, 2 puntos corsarios. Muchas gracias por sintonizarnos, Marcador final.